Digamos cuando nosotros tenemos una... Bueno, hay diferentes tipos de, de comercio electrónico. Entonces ya hablamos del Facebook, ya hablamos del Instagram, ya hablamos de, de la tienda virtual. Pero también hay, hay otros tipos de, de comercio que son los Marketplace, que es como, como un centro comercial donde ellos se encargan de venderme a mí las piezas. Entonces, eh, listo, yo produzco, no sé, los carriles de, de Helicop. Entonces, ellos son los que colocanla, o sea, yo tomo la foto y todo, pero ellos son los que dicen el color del fondo, ellos ellos, o sea, es algo muy genérico, es como, como que les digo yo, como, pues, como unos cajoncitos donde aparecen los, los productos y ellos son los estudiosos, ellos saben muchísimo sobre comercio y ellos se encargan de ponerle a uno, pues, en todos los rincones del planeta ese carril. Pero entonces eh, tengo que atenderme, pues, a las reglas de ellos. Cuando yo tengo mi propia tienda virtual, entonces yo soy el que pone las reglas. Entonces yo digo, el fondo es rojo, la letra es grande, eh, la letra es negra, eh, quiero que esto vaya para este lado, quiero que esto vaya para otro, y yo mismo administro todos mis productos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Tienda Nube, que es el, eh, que es el operador pues, del, de la tienda virtual que, que, que me regalaron en, aquí en Artesanías, entonces... Eh, es muy fácil porque yo a través del celular puedo hacer todos los cambios O sea, ya está en el computador o en el celular Cambio fondos, subo textos, cambio fotos, eh, eh, subo existencias, controlo los inventarios Que esto ya se vendió, que más productos que entraron Que ya el barito ya terminó los aretes, entonces los subimos al internet Y todo se puede manejar con muchísima facilidad en el celular Las otras aplicaciones pues de eso, pues también tienen su... Su, su, su facilidad y todo, pero pues yo conozco en tienda, no sé que es la que tengo y es, es maravillosa en realidad. Bueno, digamos, oportunidades que se han encontrado en el mundo digital, pues es maravillosa, porque es que la cosa es que cuando el mercado lo da el garaje de la casa a mis papás, pues tengo mi papá, mi mamá y a mis tres hermanos, cierre, no tengo más opción son cinco personas mi mi mercado mundial, pero cuando llego y yo me conecto a internet somos 7 mil millones, entonces las posibilidades de ventas se multiplican de una forma impresionante, entonces eh, pues nada, pues ahí tengo la posibilidad de llegar a la casa de esa señora en Filipinas a venderle mi cartera, ahí sí ya puedo, entonces eh, es eso, es como las metas que uno quiera ponerse con su negocio, entonces uno escoge cuál es el canal, que sería el canal básicamente como el medio en el cual desde mi taller va a llegar hasta esa señora eh, mi producto, o sea, cómo me hago conocer y cómo va a llegar allá. Entonces, este, en este caso, el canal es la tienda virtual, o pues lo, la virtualidad en general, Entonces, eh, pero tengo la posibilidad. Si no hubiera sido por esto, volvemos a las famosísimas arroyos de París. No se hubieran vendido, porque ellos no, hubieran, no se hubieran dado cuenta que yo insisto. Eh bueno y digamos eh, una cosa que como ya les dije a nosotros eh, es que nosotros queremos en el taller nuestras meta es para este año 2019 duplicar eh, las ventas totales incrementando la, el, el mercado a través, del, pues, a través del canal virtual y la verdad creo que sí está logrando vamos bastante bien que, eh, pero pues ya depende de, de la estrategia de cada uno que cada uno implemente en su taller que según pues eh, los objetivos que cada uno se plantee, entonces tienen que escoger su estrategia, porque como les dije, así sean los de artesano militar que les enseñe a tomar la foto y qué contenido, ustedes son los que eligen cuál es su meta. Y la verdad, como les dije, si tener una tienda virtual no es garantía de venta, es depende del trabajo de ustedes. Una cosa que sí es clara es que el medio está y es maravilloso, pero depende es de de nuestra inteligencia Depende de nuestro trabajo Depende de cómo enfrentemos los, Las problemáticas Y las cosas que nos presenten día a día Que vamos a llegar exitosos A ser exitosos o no Entonces eh, Si en algún momento ha, Ustedes sienten que no se está vendiendo Que lo que pasa es que no me están dando likes Que resulta y pasa que nadie me está Ni siquiera preguntando ¿Cuánto cuesta el anillo? Entonces no es sentir que el medio es malo Sino es sentir o sea, es pensar de qué voy a hacer para que sea bueno Porque digo yo, si hay gente que, que solamente vende por internet Y vende millones de millones Pues, o sea, si ellos pueden, ¿por qué no? no? O sea, ¿cuál es la razón lógica? para que ellos que tienen que yo no tengo, o sea, no, no hay ninguna razón lógica para nosotros no poderlo hacer, entonces ser inteligentes y buscarle pues como, como dicen acá la comba al palo para poder llegar a lograr ese objetivo, entonces mejor la foto, mejor los textos, hago más, eh, ¿cómo se llama?, eh, como genero más eh, tráfico hacia la tienda, como si, cambio las fotos, si roto, el si genero una nueva línea de productos, o qué es lo que tengo que hacer, pero el medio es muy bueno, pero nosotros tenemos que ser inteligentes para poderle sacar provecho. Bueno, eh, tenemos otras tres preguntas, entonces a ver. Te las voy a hacer. Zelaida Pisa nos dice, buenos días, ¿usted ha pagado promoción publicitaria? Sí, sí hemos pagado. Digamos, hay diferentes tipos de, de, de, de, de promoción a través de las, de, de, pues del Internet. Por ejemplo, a través de Facebook se puede pagar, a través de Instagram se puede pagar y a través de una cosa que se llama Google AdWords, que es de Google, uno puede pagar. Ahí, o sea, ahí eso es muy chévere porque, digamos, en cuanto a Instagram y Facebook, uno puede escoger el mercado objetivo. Entonces, ¿se acuerdan que cuando uno abre su cuenta de Facebook uno le preguntan, hombre, mujer, ciudad, país, edad, gustos. ¿Le gusta el cine? ¿Le gustan los libros? ¿Le gusta esto? ¿Le gusta lo otro? Eso no es tan gratis. Eso lo podemos colocar a nuestro favor porque cuando, cuando vamos a publicar algo, nosotros podemos escoger a qué personas en particular queremos que le llegue. Por ejemplo, el caso del señor de Pasto que hizo el morral para, para salir de excursión con el perro. Él puede escoger... Hombres entre tal edad y tal edad que vivan en la ciudad de Bogotá y que les guste el excursionismo, les guste la vida al aire libre y que tengan perro. Eso todo aparece en Facebook y entonces cuando uno promociona le dice solamente ese tipo de personas y entonces prum, me llegó el aviso a mí en Facebook y yo me enteré que existía el señor de Pasto y cuando le dije, amigo, usted es el hombre que siempre necesité. Y entonces, no solamente le compro yo, sino le comparto a mi hermano, y le comparto a mi cuñada, y le comparto a todos los que tienen perro, porque eso es lo que siempre estábamos buscando. Entonces, por eso es que funciona y por eso es que sirve promocionar, porque volvemos, si no, si no promocionamos nuestra, nuestra, nuestra tienda virtual y no generamos eh, tráfico, es como tener el almacén en el garaje de la casa del papá, eso no sirve para nada. Entonces, sí, cuando uno promociona a través de Google, eh, lo que hace es que cuando se acuerdan que les dije eh, hoteles cartagena si yo no, digamos a cuando escriben hoteles cartagena aparecen un listado de hoteles pero entonces lo que pasa es que eso se llama un orden orgánico entonces eh, van apareciendo los que tengan dentro de sus textos por allá internos hoteles cartagena, aparecen en el listado de hoteles y entonces pueden aparecer 100, pero entonces ay, si digamos a por, por orgánico yo quedé en el puesto 50 Pues entonces la gente se aburre Ellos se llegan a los 10, 15 primeros Pero de ahí no van a pasar, les seguro que no? Entonces cuando yo pago un, una, una pauta en, en Google AdWords Que es a través de Google Entonces eh, lo que uno hace es un anuncio Entonces lo que le aseguran a uno es que Ya no aparece entre los 100 en el número 50 Sino aparecen en el 1, o en el 2, o en el 3, o en los 10 primeros que es donde la gente a la final toma la decisión. Ellos no se van a ir a la página número 15 a buscar un hotel, no. Y eso me, eso me pasa a mí, cuando la gente escribe joyas en plata Bogotá, o anillos de matrimonio, anillos compromiso, o, o lo que sea, tengo que aparecer de primero o entre los primeros, o si no, perdí el año porque la gente no va a buscar hasta la página 15 para encontrarme a mí. Listo, tenemos otras dos preguntas que nos hace... Mónica Rodríguez, ella nos dice, además de las fotos, eh, ¿qué otro tipo de contenidos tú publicas pues, para, para promocionar tu, tu tienda, ni tu producto? Y la otra es, eh, ¿utilizas testimonios de clientes para generar seguridad entre los posibles nuevos clientes? Mm, sí, a todas las anteriores. A ver, eh, digamos nosotros en el taller, como les habíamos hablado, ponemos la foto de la, del anillo como tal Tomamos la foto del anillo puesto Y también podemos hacer Pues, a ver, estoy siendo muy sincero o sea Ustedes me están poniendo a trabajar mucho Porque ahora me va a tocar poder mis redes Pero súper bien para, para cuando ustedes me miren Entonces decir Ah, claro, con razón lo no llamaron Entonces me van a poner a trabajar muchísimo Pero bueno, uno puede colocar videos De cómo se hizo, se puede colocar Videos de la inspiración Uno puede colocar, ¿cómo se llama? El, el aspiracional que es, o sea, como digamos uno generalmente, por ejemplo, en mi caso de la joyería, uno vende no solamente, o sea, la gente digamos utiliza ornamentos porque quiere demostrar quién es o quién quiere ser. Entonces, cuando ese quién quiere ser es una aspiracional. Entonces, si yo quiero ver vender mi emprendedor, y entonces tengo que poner en la foto ¿Cómo se va a ver de bien esa persona con ese prendedor? Entonces cuando vean la foto digan ¡Wow! Yo quiero verme así como esa muchacha con, mi, con ese prendedor entonces ¡Ya! Quiero comprarlo Entonces ese, eso, también se, eso también se debe utilizar Entonces estamos en, en fotos de la pieza fotos de uso, los aspiracionales eh, podemos colocar eh, videos de la fabricación porque como somos artesanos podemos sacarle jugo a eso También por ejemplo nosotros cuando vamos a ferias le contamos a la gente, ya llegamos a Medellín y estamos montando nuestro stand, entonces montamos el paso a paso de la feria, de cómo, de cómo montamos el stand, de que ya colgamos el cuadro, ya pusimos la vitrina. Y a la gente se emociona con eso porque lo estamos envolviendo en la historia, estamos, estamos integrándolos en ese proceso pues de, de, de todo lo que nosotros vivimos. Eh, ah, por ejemplo, otra cosa que también, digamos, en cuanto a lo de los uh, sí, testimonios, sí. es que nosotros, eh, además de nuestra tienda albarracin.com tenemos una pauta, pues, eh, a través de un marketplace que se llama matrimonio.com, porque nosotros hacemos argollas de matrimonio y compromiso. Entonces, ahí es muy importante, digamos, eh, los testimonios de la gente a la cual ya le hemos vendido argollas de matrimonio y compromiso, porque digamos cuando alguien está buscando y digamos en una pieza tan especial como esa que además del significado eh, emocional que tiene, el valor económico que tiene, la gente tiene, quiere estar ahí a la fija pues en, uh, en lo que va a hacer, quiere estar seguro de que uno es la persona que ellos necesitan para ese momento tan especial, entonces uno generalmente lo que hace es que le dice, ay, doña María, venga, ¿cómo, usted cómo le fue también con nosotros, ponga ahí su comentario. Entonces, eso, eso es muy importante porque la gente toma como referencia a eso y oiga, vea, esta señora estaba súper contento. oiga, estos novios no sé qué, y uno pone fotos del matrimonio, y pone fotos de las manos cogidas con el anillo, y pone fotos así, y comentarios, y eso ayuda muchísimo para que la gente tome la decisión, porque pues a la final si vamos a ser en serio, nosotros somos un X desconocido para ellos, porque solamente estamos una pantalla en un computador, pero ellos no me conocen, entonces eso es parte de generar como ese, esa empatía y como esa... Eh, esa tranquilidad, esa confianza de que nosotros vamos a, a darle solución a su problema. Bueno, Julián Andrés Camargo nos, nos dice pues, que le cuentes un poco cómo es el trabajo que tú realizas para las ferias en las que participas. Y yo te lo complemento más, ¿cómo haces tú para que en las ferias puedas incentivar a tus clientes, a todos los visitantes, a que, se, a que te sigan en tus canales digitales? Sí, hay, hay diferentes cosas, por ejemplo, cuando un, yo, la verdad, solamente, así, todas ferias así regular, que es eh, artesanías y artesano que ambas son las artesanías de Colombia, la una en Bogotá y la otra en Medellín, entonces cuando uno se presenta para una de esas ferias, uno, uno pues entra por internet, busca la feria, y ellos dicen, ¿quiere participar? ¡Inscríbase! Entonces cuando uno se inscribe, ellos le piden unos documentos básicos Que es fotocopia de la cédula, fotocopia del root eh, Le piden a uno, bueno, un, un, un formulario de participación Y uno tiene que presentar un catálogo de las piezas que uno quiere vender allá con el, fotos del proceso de fabricación porque pues, ellos tienen que asegurarse que tienen que asegurarse, tienen que, asegurarse que, que, que, que uno si es artesano y no lo compró pues en China en una máquina que saca 500 por segundo entonces eso y ya con eso uno entra como a una pues como una selección en la cual le dicen a uno si sí vas pero tienes que cuadrar esto o oh, qué pena, pero no, de pronto en la próxima mejora esto Y entonces uno entra a la selección, cuando le dicen a uno que sí Pues ya uno paga los derechos de ir a la feria y arranca eh, ¿cómo, hacer, ¿Cómo hacer para que la gente vaya a la feria? Por ejemplo nosotros, para promocionar ese proceso de la feria Por ejemplo, ¿qué hacemos tenemos nuestras redes sociales, entonces vamos, comenzamos con una campaña expectativa, nos vamos para Medellín en 15 días, espere, nos llevamos cosas nuevas y entonces hacemos a publicar publicación paga por Facebook y por Instagram para avisarle tanto a nuestros clientes de siempre como a los nuevos posibles clientes que, que pilas que la feria ya va a comenzar y que, y que vamos para allá y que espere lo que llevamos porque se van a ir de para atrás de la, de la belleza de lo que vamos a llevar. Eh, también digamos una cosa que es súper importante que hacemos nosotros es que todos los clientes que nos han comprado o las personas que están interesadas en comprarnos siempre tomamos el nombre y les pedimos el mail para poderles enviar información después entonces lo que hacemos es que mandamos un, un correo masivo antes de ir a la feria que pues, a través de una, de, un, de una plataforma que se llama MailChimp que eso, es como para mandar correos por montones, entonces lo que hace uno es que llega y mete las, las direcciones y los nombres de las personas, y uno escribe un mail genérico y se lo envía, entonces eh, si es Doña María en Medellín, eh, el hace el cruce entre la base de datos y el correo, y entonces dice Doña María, la estamos invitando, nos vemos en Medellín en 15 días, y entonces eso nos ayuda muchísimo a promocionar, también lo que hacemos es que por ejemplo, eh, por ejemplo, para hoy, para hoy en este evento para nosotros es súper importante porque esto nos ayuda muchísimo pues para, no sé, para hacer conocer la marca, para, para ayudarles a ustedes a, a eso porque es, para nosotros es muy importante compartir el conocimiento porque tenemos que aprender a hacer, a trabajar en equipo. Entonces, eh, ¿entonces nosotros qué hicimos? Pagamos una publicación por Facebook, pagamos una publicación por Instagram y adicional de eso mandamos Mailchimp a todos nuestros clientes y seguidores de manera que ellos se enteraran y estuvieran ahí pendientes de, oiga, ¿y este man que hace sus aretes tan bonitos qué es lo que va a decir allá? Entonces, todo eso son estrategias que nosotros utilizamos para que, para que la gente esté pendiente y comience a seguirnos y comience a buscarnos okay. y, y pues así. Bueno, eh, una de nuestras asistentes nos está solicitando que les cuentes cómo te pueden encontrar en Facebook, entonces por favor, dinos cómo te encontramos en Facebook y de Pablo también en Instagram Ok, vale, eh, bueno, a ver, eh, tomen nota, <ríe> eh, la, la tienda virtual se llama tiendaalbarracín.com. Eh, en Instagram eh, soy Javier albarracín B, ahí aparece, pues ahí aparece el logito de la empresa y en, y en Facebook también soy Javier Albarracín B, Orfebre, porque es que también está el mío personal, entonces se pueden confundir, pero ese que dice Orfebre ese es este. Sí.